¿Qué tema? ¿Qué tema trajo para hoy el coach Jorge Burnett en educación financiera? Algo, esta palabra creo que la repetimos muchas veces en el transcurso de nuestras vidas. Ser o no ser. Ser o no ser en educación financiera con el coach Jorge Burnett desde Entre Ríos a Pinamar y de Pinamar a Entre Ríos. Le damos la bienvenida. ¿Cómo va, Jorge? Hola Cari, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo Tal están? cual, ¿no? Tal cual. ¿Cuántas veces hemos repetido, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Y bueno, creo que es una de las literatura, una de las frases que nos ha dejado tan rica y tan cierta, ¿no? Tal y cual. nosotros con la mirada ontológica como coaches, eh, siempre trabajamos en eso, ¿no es cierto?, en el ser. Y hoy quiero traer esto y, y bueno, ver un poquito cómo podemos conectar ese ser eh, con la, también con la, con la finanza, con lo que tiene que ver con, con nuestra actividad, con la forma en que nosotros generamos dinero, ¿no? Entonces, este, bueno, conectar un poquito eso tan profundo que tanto se habla en la filosofía, en cuanto al arte, en la psicología, hasta en la parte espiritual siempre del ser, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conectar con algo tan terrenal y tan mundano como es el dinero y la, y la finanza? ¿no? Eso lo Así... dejo en tus manos, ahora explica el ser en el dinero, ¿no? Bien, <ríe> y algo bien. que también hoy hablábamos en Salud Radial, eh, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, estábamos con el doctor Miguel Ángel Coloma y Emiliano Mayo, y decíamos, bueno, tenemos que cerrar el consultorio porque viene otro consultorio, que era de tu consultorio de educación financiera, porque hoy, en este momento actual, en esta realidad actual de pandemia, necesitamos un consultorio de educación financiera, por esto es lo que va a ser, somos o no somos. Tal cual, este, sí, eh, y bueno, yo creo que es en el lugar donde podemos accionar, siempre digo, eh, todos nuestros quiebres, nuestros problemas están en nosotros, están en el ser, y es ahí donde podemos accionar para revertir esa realidad, cambiando nuestro observador y accionando, declaramos qué queremos que ocurra, y así es como vamos co-creando esa realidad, y por eso es tan importante. Y hoy quiero traer algo que es bastante profundo, como, este, como, esta, como esta frase de la literatura, ¿Por qué? Porque primero tenemos que, que entender qué es el ser. ¿eh? Y, y para definirlo, si, si vamos a la, a la Real Academia, el ser es la esencia o naturaleza de algo que es creado y dotado de vida. Eso es el ser. Es la naturaleza, la esencia misma. Es el ser, ¿no es cierto? Ahora, eh, la forma que nosotros estamos a, a habituados a decir quién es, quién es Jorge, coach, financiero, o quién es Karina, eh, o quién es cada persona que nosotros conocemos, lo definimos a través de lo, que, de lo que está haciendo. ¿no? Entonces decimos, es panadero, o es carpintero, o es empresario, o es médico. Y eso eh, se ha hecho habitual en nuestro tiempo, y estamos definiendo el ser como lo que nosotros hemos conseguido como lo que tenemos. Por ejemplo, la persona que ha estudiado eh, se recibe y dice quién es, es el médico, es el doctor o es el abogado. Y eso hace referencia a, a su actividad, pero no a su ser. Esos son solamente etiquetas que nos han puesto para ir identificándonos en la vida. Pero nuestra esencia es otra. Y puede coincidir en parte, a lo mejor si hablamos de un, qué sé yo, de un arquitecto, a lo mejor el arquitecto está construyendo edificios, rascacielos o lo que construya, y a lo mejor tiene que ver con su ser, que desde niño le gustó la construcción de cosas, y expresa su ser a través de su profesión. Muchas veces puede ocurrir esto, pero muchas veces también nuestras profesiones o lo que nosotros hacemos, no está ligado a nuestra esencia. Porque nosotros no solamente somos el arquitecto, el panadero o el coach. Yo además de ser coach, soy empresario, soy padre de familia, soy amigo, soy esposo. O sea, tengo muchas actividades y me defino por la que más me identifica. En este espacio de la radio soy el coach. Entonces, este... Yo quiero referirme justamente a esto y cómo lo podemos implementar desde el ser, a esta transformación que tenemos que lograr de nuestra, de nuestra actividad generadora de nuestros ingresos, la que nos sostiene, la que nos mantiene en, en, en, en, en lo vivo de la vida, haciendo esa misión y, ese, y eh, utilizando nuestra esencia para trascender en la vida, para dejar un legado, para marcar una huella que es lo que siempre hablo, ¿no es cierto? Y nosotros seguramente conocemos este, muchas personas que son eficientes, ganan muy, muy buen dinero y trabajan en lo que les gusta. Hay de todo, ¿no es cierto? Hay personas este, que, que son muy eficientes, están ganando buen dinero, pero también no les gusta lo que hacen. ¿Qué sé yo? A lo mejor una, eh, una persona que, que es abogado y tiene una muy buena trayectoria y gana buen dinero, una buena posición, pero a él le hubiera gustado tocar la guitarra en un grupo de rock, y no lo hace. A lo mejor lo hace como hobby, porque expresa su, su, su naturaleza ahí, en, en, en eso que hace como hobby. ¿Se entiende, no? Hay pues muchas depende. personas que le pasan. Oh, no. O no se animó, Jorge, en su momento, ¿no? Bueno, por a eso, ir por lo que el, le gustaba, ¿no? Hacia hacia ese lugar estamos yendo, ¿no es cierto? O sea, la esencia, lo que vino a hacer, eh, no lo puede expresar como su actividad que sea reconocido como el guitarrista, que es su esencia, sino que es el abogado que como hobby toca la guitarra. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer otra cosa o puso su compromiso y su enfoque en otra actividad por muchos motivos. Después también están las personas que, que hacen lo que pueden, encuentran un trabajo y se dedican a hacer eso, y van adquiriendo algún tipo de experiencia y ya se van dedicando a hacer eso, que a lo mejor no le gusta, ni nunca le gustó, pero él lo consiguió, se pudo acomodar en un empleo y está sobreviviendo en ese lugar y agradecido, ¿por qué? Porque tiene empleo en un momento de crisis y se encuentran en ese lugar transitando por la vida, cambiando su tiempo, que son todas estas cosas que yo hablo, y también podemos encontrar unos pocos que sí se dedican a lo que aman, a lo que les gusta, como son algún deportista, eh, a vos Karina que, que estás en la radio, que fue tu desafío, que es lo que te inspira, a yo, a yo mismo, yo como coach, yo de... de um, una vez que pude lograr mi libertad financiera, digamos, y que pueda estar en, en tranquilidad financiera, estudié coach. ¿Por qué? Porque lo que amo. Ayudar a las personas, empoderarlos, eh, ayudarlos a que logren su mejor versión, acompañarlos en ese proceso. Entonces estoy haciendo lo que amo, lo que me gusta, lo que hago desde el corazón. Lo que hago aún cuando no me paguen. Esas cosas que yo haría aunque no me paguen. Esa es donde puedo expresarme libremente la esencia misma eso es lo que, lo, que, lo que se entiende cuando hablamos del ser. ¿Y por qué hablo tan, eh, tanto de todo esto? Porque nosotros de niños sabíamos lo que nos gustaba, lo que queríamos, y muchas veces lo intentamos, como vos seguramente cuando decidiste poner tu radio. Y muchas veces, como dijiste vos, las personas nos animan o creen que es difícil y efectivamente, hay que tener educación y hay que tener firmeza, constancia, hay que tener un montón de cosas para lograrlo. Entonces, ¿por qué lo conecto yo a esto con la educación financiera? Porque para poder nosotros hacer lo que queremos y dedicarnos a eso que queremos, tenemos que cambiar algo. ¿Y dónde vamos a accionar? ¿Dónde tenemos que producir ese cambio? Ese cambio tenemos que producirlo en el ser en lo que nosotros somos, en lo que sentimos, en lo que expresamos, tenemos que cambiar, ¿y en qué? Tenemos que cambiar en nuestra educación, por ejemplo. Tenemos que tomar conciencia del poder que tenemos de hacer lo que querramos. Que nosotros tenemos que ser conscientes que somos creadores de nuestra realidad. Entonces, si lo que yo quiero es tocar la guitarra, y estoy produciendo dinero a través de mi profesión, bueno, voy a producir ese dinero para hacer las inversiones, hacer un programa de inversión, un plan para llevar adelante mi esencia, que es tocar la guitarra. Y voy a financiar mi estudio, voy a financiar este, a las personas que me van a acompañar, al, no sé, lo que necesite, a un estudio para practicar, lo que tenga que... Pero voy a crear un fondo de inversión. Entonces me voy a educar. Me voy a educar financieramente para saber cómo manejar el dinero, cómo, cómo entender que no es un gasto, sino que es una inversión, lo que estoy invirtiendo en mí. Y cómo lo puedo hacer productivo eso que yo vine a hacer a este mundo. Porque las personas dicen, sí, yo sé lo que me gusta, pero no me puedo dedicar porque tengo que vivir y tengo que generar dinero. Entonces tengo que estudiar, tengo que pa capacitarme para entender cómo funciona el dinero para atraerlo, para crear eso eso que, me, que sea mi actividad principal, eso que amo hacer y buscarle la forma. Para eso tengo que cambiar mi educación y empezar a aprender nuevas destrezas y cambiar los paradigmas, como yo digo, esas cosas que nos han enseñado. Por ejemplo, las personas que les gusta pintar y le dicen, no, pero si, si te vas a morir de hambre, no podés dedicarte a pintar, porque te vas a morir de hambre, ¿quién compra un cuadro? Lo compran cuando te morís, ahí recién cobra valor. Y esos son paradigmas que hemos creído y creemos que no vamos a poder hacerlo. ¿Cómo vas a dedicarte a jugar al fútbol? ¿Vos sabés lo que cuesta que te, que te, que te lleven a jugar? Entonces eh, decidimos hacer otras cosas. Y nuestra esencia la volcamos al hobby. Entonces es ahí es donde tenemos que modificar el ser para poder educarnos y aprender la forma de lograr trascender a través de nuestra esencia, ser esa persona que vinimos a ser en cuanto a lo que estamos realizando. También tenemos que cambiar nuestra visión. A las personas le, le, le preguntamos si vos qué quisieras en la vida. Y las personas dicen, el auto, la casa, el yate, lo que vos quieras tener. Y con esta pandemia hemos aprendido que las mejores cosas de la vida no son cosas justamente, tienen que ver con otras cosas. Entonces, esa visión de quién quiero ser yo, por quién, quién quiero ser, que me reconozcan como quién. Ahí va a estar mi esencia, qué es lo que quiero que me recuerde mi familia, mis hijos, mis nietos. Qué huella quiero dejar en este mundo. Y eso está a través de mi esencia, lo que vine a ser, poder trascenderlo y cumplir con esa misión de vida que todos tenemos. Porque no a todos nos gusta lo mismo y tenemos que buscarlo en nuestro interior, en nuestro ser, qué es eso que nos hace feliz, qué es eso que haríamos sin que nos paguen. Cuando nosotros encontramos qué es lo que haríamos sin que nos paguen, aparecen las personas que pagan por lo que nosotros hacemos. Y eso es mágico. Me sensivo con tu pensamiento mágico. Sí, hay que creer en la magia para ver la magia. Y esto es mágico, poder entenderlo de esta manera. Esa es la visión que tenemos que entender. No qué quiero tener, sino quién quiero ser. Porque lo que a nosotros nos enseñaron durante todo este tiempo es que había que hacer para tener y después ser. cuando yo, Vos tenés que estudiar para ser abogado y de ahí vas a ser reconocido como ese ser abogado que sos. Primero vas a hacer para tener y después vas a Y es totalmente al revés. Primero vamos a convertirnos en ese ser que queremos ser, y en consecuencia vamos a actuar, y en consecuencia vamos a hacer y por lógica vamos a tener eso que buscamos. El hacer es trabajo, en cambio el ser significa ser, fluir con lo que soy, fluir con mi esencia. El hacer significa luchar, y el, y el ser significa fluir. No tenemos, no es, no es trabajo, es fluir con lo que me gusta. ¿Eh? El trabajo hay que, hay que ocuparse. Y en, y, en el, y, en, y en el ser nosotros nos realizamos a través de nuestra actividad. Nos estamos, es, estamos satisfechos con lo que estamos haciendo. Trascendemos. En el hacer simplemente nos conformamos. Eso, es lo que, que, eh, eso son, no es lo que digo que, que hay que, que evitar, hay que escucharse. Hay que escucharse y hacer lo que realmente uno tenga ganas, no para esto, para no, no solo tener, sino ser feliz, ser feliz con nuestra única vida, porque eso es lo que tenemos que entender. Tal Después cual. lo demás llevará más o menos tiempo. A la vida vinimos con dos cosas, con una misión, y con tiempo. Tenemos un tiempo de vida, como siempre lo repito. Tenemos fecha de vencimiento. No sabemos cuál es, menos mal. Pero tenemos fecha todo de vencimiento. Es lo único seguro que traemos. El uh -huh. principio y el final. Y venimos con una misión. Vinimos a ser felices. Y para ser felices a cada uno de nosotros se nos dio un talento. Y tenemos que desarrollarlo. Porque en el camino de nuestra esencia está la felicidad. Esa cosa que nos hace feliz pues esa es la misión, ser feliz en este mundo. Y tenemos que lograrlo haciendo eso que vinimos a hacer. Y tenemos que encontrar, por eso es tan importante educarnos y dedicarnos a eso que, que nos inspira, que nos hace crecer, que no es trabajo, que lo podemos hacer todo el día, que nos da placer. Y después tenemos que también educarnos y cambiar en nuestro compromiso. Porque yo le pregunto a las personas, yo me levanto todos los días a las seis, porque tienen el compromiso con su trabajo, con su em y son empleados y van y cumplen, porque tienen un compromiso de trabajo, y se levantan todos día, los días a las seis, pero no son capaces de comprometerse con sus metas, con sus sueños, con sus valores, con su misión de vida. Entonces también ahí podemos accionar en el ser. Decir, sí, yo me voy a comprometer con mi trabajo, porque es lo que me está sosteniendo, pero me voy a comprometer en un fondo de inversión que va a salir de, de mis ahorros para financiar la vida que yo quiero vivir, lo que yo quiero hacer en este mundo. Entonces ahí está el compromiso, en lo mío, no en lo ajeno que me obliga a hacerlo. Yo no tengo que hacerlo, yo quiero hacerlo porque estoy comprometido con quién? Conmigo. Y ahí está la excelencia, saliendo de ese modo de control que estamos acostumbrados, porque la educación nos ha preparado para eso. Entonces, Y después también la transformación, por último, tiene que estar en la acción. La acción, vencer los miedos. Los miedos, los hemos hablado, no son ni buenos ni malos, son una advertencia pero los miedos se fundamentan en nuestras creencias, en nuestros paradigmas. Entonces, ¿cómo voy a estudiar pintura si yo creo que la pintura no me va a dar de comer? Entonces, esos miedos hacen que yo no pueda dedicarme a ser un excelente pintor. Y a lo mejor tengo las condiciones para hacerlo. Entonces, vencer esos miedos, tomar acción, hacerlo aún con miedo, porque el miedo es una emoción. Enseñarle a nuestra mente que, que, que lo reconozco, que lo agradezco, pero lo voy a hacer porque es lo que vine a hacer. Y lo voy a hacer aún con miedo. Después tenemos que tomar acción para salir de nuestra zona de confort. No hay peor cosa para estar mejor que estar bien. Porque nos quedamos ahí, porque estamos bien. Y, y, nos, han puesto, y nos han puesto una barrera que rodea nuestro círculo de confort, que se llama la zona de los miedos, porque nos han creado esos medios, miedos para retenernos en ese lugar. Y estamos ahí, en confort. Pero si nosotros podemos vencer esos miedos y trascenderlos, está la libertad, está mucho más allá de, de todos lo, los miedos, está la libertad de ser quienes somos, de expresar todo el potencial de nuestro ser. Y es ahí a donde yo los invito a que en este momento dejemos de, de esperar que nos resuelvan la vida. Tomemos acción, que trabajemos en esto de nuestra educación, de prepararnos para el después de este momento que está pasando. Saber qué vamos a hacer y tomar las riendas y el control de nuestra vida. Qué es lo que nos gusta hacer y vamos a arrancar haciendo lo que tengamos que hacer para financiar eso que nos hace felices. Vamos a correr ese camino. Vamos a tomar todos los medios. La información hoy está para todo el mundo. Cualquiera que necesita saber de algo lo puede, puede acceder. Está toda la información. Internet tiene los mejores maestros. Y, y, y nos podemos escuchar las dos campanas en Internet, o las tres, las cuatro, las cinco campanas. Porque no nos van a enseñar solamente lo que les conviene a alguien. Nos van a enseñar absolutamente todo y nosotros vamos a poder disponer ¿Qué educación queremos tomar para nuestro proyecto de vida? Y es ahí donde los invito hoy a accionar en este momento para poder ir solucionando. El mundo, como hemos dicho, no va a ser igual por mucho tiempo. Tenemos que hacernos cargo. No nos van a solucionar la vida. El trabajo, como se conoció hasta ahora, va desapareciendo. Nos van reemplazando por máquinas, por robots. Las empresas van a pasar una situación de crisis que va a ser muy difícil. Entonces empezamos a, a ver desde ahora cómo nos vamos a insertar, cómo podemos ir creando ese espacio donde podamos dar todo nuestro brillo, todo nuestro ser, y sacar nuestra esencia para que todos la puedan disfrutar y, y vivir. Así que a eso los invito hoy, a trabajar Hermoso. en el ser. <risa> Hermoso, Jorge, muchísimas gracias. Esperemos que la gente se quede pensando en esto. Y bueno, y prepararse, ¿no? Prepararse para este mundo diferente que ya estamos acostumbrados a decir, pero que es tan real. Así es, Karina. Así que bueno, muchas gracias otra vez por el espacio. Un gran saludo para toda la audiencia y nos estaremos viendo el martes que viene, seguramente. Seguramente. Gracias, Jorge. Hasta el martes. Chao, Karina. Sí, así pasó Jorge Burnett en Educación Financiera. No te vayas, seguí en el Magazine, me quedo con vos y para vos. Hasta las 4 de la tarde, en un ratito nada más, viene Daniel Molina en ADN Emocional. Ya venimos.